Uno de los críptidos más emblemáticos del siglo XIX y XX es el Glauacos, también conocido como Pantera de Granby o el Diablo Indio. Se trata de una criatura descrita como un animal feroz, una extraña combinación entre una pantera, un león y un oso, quien ganó popularidad entre los granjeros y cazadores que aseguraban su existencia debido a los constantes hechos que presenciaban. Se dice que este críptido tiene una altura de menos de un metro, posee fuertes patas y tiene uñas largas. Se caracteriza por tener una extensa y frondosa cola. Su pelaje es de color negro o marrón y cuentan que sus huellas son similares a las de un puma. En el año de 1939, en Glastonbury, Connecticut, Estados Unidos, fue visto por primera vez, pues al parecer atacó con ferocidad a un ganado y a las mascotas del pueblo. También apareció entre las granjas de Friesenburg, en Massachusetts. Ante esta presencia, las personas que vivían en el lugar comenzaron a preguntarse qué era esa extraña criatura que asustaba a los animales. Situación que no les tomó mucho tiempo averiguar, ya que tiempo después, más historias surgieron entre los pobladores. Los hechos fueron registrados por el periódico Cabo Cab, después de que cada vez más personas relataban historias. Por ejemplo, que aullaba por las noches, ...deslizándose dentro y fuera de los establos... ...causando que perros, gatos y pequeños animales de granja... ...desaparecieran. El número de avistamientos creció al igual que las descripciones. Primero se contaba que fue un gato enorme... ...después hablaba de un ser con cola de perro y cara de gato... ...y algunos otros lo describían al revés. Un hombre llamó al periódico... ...para decir que había visto un animal grande en la oscuridad... ...con ojos que brillaban como llamas. Ante estos hechos el personal consideró pertinente colocarle un nombre, el cual finalmente fue una agrupación de sílabas creadas por un editor. Se juntó la palabra "glow" para Glastonbury, "walk" por loco y OS, como una terminación latina apropiada, formando así la palabra GLAWAKOS. Ante la afirmación de su existencia el 14 de enero de 1939, un grupo de cazadores salió en busca de él encontrando extrañas huellas, pero a pesar de lo detallada que fue la búsqueda no encontraron a la criatura. Los avistamientos continuaron por varios meses hasta que localizaron rastros de este a dos millas de Glastonbury. Esta pista bastó para que los pobladores comenzaran a especular que la criatura se había alejado de sus tierras, afirmando que seguramente comenzó a sentir calor ante los cambios de temperatura que se vivían en la región causando que se escondiera por más de una década. No obstante, resurgió en los años 50. Y fue así como comenzaron los ataques a animales y ante su constante velocidad por desaparecer, nadie logró conseguir una fotografía de la criatura. Hasta que finalmente, sin ser descubierto ni capturado, este ser desapareció sin dejar rastro. Algunos habitantes opinan que se trata de una especie desconocida con muy pocos ejemplares vivos, y otros afirman que podría tratarse de un experimento genético que los extraterrestres hicieron con nuestra fauna, un caso muy similar a lo ocurrido con el chupacabras en Puerto Rico y México. La única descripción real de este críptido fue por un hombre llamado William Bomboloy de Hartford, quien dijo que una criatura negra de unos tres pies de largo con cola saltó de un matorral frente a ellos en el desierto cerca de Diamond Lake asegurando que se trataba del Glockwakos de acuerdo con la anécdota al ver esto el cazador sacó su escopeta y disparó la criatura que tenía la apariencia de un gato asustado comenzó a deslizarse por la maleza al mirarlo el hombre lanzó un segundo disparo pero falló debido a que el aparente felino pateó gran cantidad de nieve mientras huía hacia un tramo de cedros verdes. Como podemos observar, son muchas las historias que se cuentan de este extraño criptido, a quien caracterizan como una mezcla de varias especies de animales. Lo cierto es que el Glockbocos dejó una ola de muerte en aquella región del mundo, las cuales jamás pudieron ser resueltas. Si te gustó este video, coméntame algo, dale like y compártelo. Recuerda que próximamente subiré otro video de criptozoología.